Which es una bruja, tal vez como yo. <risa> ah, there's a football match. Hola, ¿cómo estás? Soy Jolly. Bienvenido a mi canal. El canal se llama La Jolly Channel. Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre las palabras donde la letra T no se pronuncia. Vamos, chicos y chicas, empezamos. ¿Por qué tú quieres aprender inglés? ¿Para negocio? ¿Para viajar? ¿O para encontrar amor de tu vida? Esta palabra significa carnicero. Es butcher. Butcher sin té. I want to have a barbecue tonight, so first I have to visit the butchers. ¿Por qué tenemos ese? Porque es la tienda de carnicero. Butchers. Siguiente palabra. Castle. No se dice castle. Castle. Significa un castillo. One day I would like to have my own castle. O, in this country you can find a lot of really, really old castles. Christmas. Sí, es Navidad. Por ejemplo, I love Christmas. Would you like to have dinner with us on Christmas Eve? Christmas Eve es un día anterior de la Navidad. Listen. listen. No hablamos listen, es listen. Listen significa escuchar. Please listen to me. I like listening To music. Match. Partido. I like watching football matches. That match was so boring. Mortgage. Hipoteca. Mortgage. No mortgage is mortgage. If you buy a house, normally after you have a mortgage. Often. Significa frequentamente. Pero muchas veces escucho que hasta que los nativos hablan often, y está muy bien, se puede decir en las dos formas, o often o often. I am often late. Do you often play basketball? Witch. Witch es una bruja. Tal vez como yo. <ríe> yo soy un poco bruja no se pronuncia este T y suena y es exactamente como which que significa cuál cuando tenemos dos opciones por ejemplo which color do you prefer? black or red? porque tenemos dos opciones y which significa una bruja this woman is a pure witch watch watch puede significar un reloj, pero también significa mirar. Do you watch Netflix at night? Oh, My watch is broken today. Soften, soften, not soften. Cuando quieres ablandar algo, por ejemplo, el voz. When you have a presentation, you have to soften your voice. Y normalmente bajar un poquito el tono. Para que sea más rico. <risa> Hay más palabras, pero quería dar solo la esencia. Podemos encontrar palabras más comunes, más usadas. ¿Para qué sirve más ese video? Es todo por hoy. Gracias por ver este video. Si te gustó, dame un like. Comparte con tus amigos que quieren aprender y mejorar la pronunciación. Si te gustaría tener clases grupales conmigo, escríbeme. Mis redes sociales están por acá. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Listen to me, please. Ah, you are not coming because you have a mortgage. But why? Ah, there's a football match. I get it. Well, I'm not going to win with the football match, right? Please, soften your voice when you're talking to me. Esta palabra, hmm,